Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones para Leer. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este día tan importante y tan especial, un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y hoy nos sentimos muy felices y muy contentos de contar con invitadas muy especiales eh, mi nombre es Rebeca Guzmán y estoy acompañada de mi compañero Alexander Vega y esta tarde también acompañada de Larisa Ruh y de María Macalla. Ellas son escritores costarricenses que vamos a, a conversar hoy sobre su camino, sobre su recorrido, sobre sus libros, sobre su vida. Este, hay mucho que hablar hoy en conversaciones para leer, así que gracias por estar con nosotros y Alex, bienvenido. Eh, Saluda a los que están conectados ahorita con nosotros. Claro, más bien muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Eh, espero que tengan una bonita tarde noche y como no con estas dos muchachas tan increíblemente geniales, tan brillantes, que para mí es un placer como masculino estar entre tanta mujer brillante, incluida mi compañera Rebeca. Y de esa manera, desearles a ustedes las mujeres que no solamente celebren hoy, sino que sigan adelante con todas sus proyecciones, con esa gran luz que siempre tienen como mujeres de horas de vida. Y eh, en buena hora, que estén con nosotras y nosotros. Y bienvenida Larisa, bienvenida María Macaya. No sé, alguna de ustedes que inicie. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, nada, saludarlos, este, darles muchas gracias a todos los que nos están viendo y saludar a María otra vez, a, con quien tuve el placer de tener una entrevista el viernes pasado y, y bueno, a, a conmemorar este 8 de marzo. Así es. Gracias María. Tenía, tenía el micrófono apagado. Bueno, un padre, placer sí. estar por aquí. Gracias, gracias a Rebeca y Alexander por el espacio y de mi parte también feliz de la vida de estar con la hija una vez más que me encanta tenerla como compañera de entrevistas y, y muy contenta de, de poder compartir con ustedes y hablar un rato efectivamente hoy en un día tan, tan importante y tan significativo. Claro, muchísimas gracias. Gracias a las dos y bueno, quisiera eh, dar una presentación apropiada a las, a las eh, escritoras que nos acompañan hoy y quiero mencionarles que Larisa Ruh es estudiante de Historia del Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Es ganadora del Premio Nacional de Cultura Aquileo J. Echeverría en la categoría de novela con su libro ¿Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera? del que vamos a hablar hoy y uh, María Macaya es máster en literatura comparada a la Universidad de Oxford también ha trabajado como docente en la Universidad de Costa Rica y con su libro Viento Inmóvil ganó la mención especial del jurado en el certamen de poesía de la editorial de la UCR del año 2019 que también queremos agradecer a la editorial de la Universidad de Costa Rica porque a través de ellos es que estamos hoy aquí con Larisa y con María eh, y quienes han aportado contenido y han aportado trabajo a este programa de conversaciones para leer, de verdad que nos sentimos felices de que dos entidades importantes de la Universidad de Costa Rica, como es el sistema de bibliotecas y la editorial de la UCR, estemos unidas trabajando y eh, promoviendo la literatura. Así que, bueno, quiero empezar eh, abriendo este espacio con unas preguntas importantes. Eh, y quiero eh, que empecemos así, por esas preguntas que, que le haríamos de entrada a los escritores o a nuestras escritoras favoritas. ¿Por qué elegir eh, escribir novela, Larissa? <risa> micrófono poco. No, siempre. Te te empezamos mal no no, Ay, este... <risa> eh, no, no, no, no. a mí me, la verdad las historias a mí me mueven el alma yo soy de esas que llora con las películas con los libros y siempre ha sido así entonces a mí la novela la verdad me da una posibilidad como de eh, vivir vidas múltiples y también como de abordar sentimientos que para mí son universales de crear personajes femeninos, heroínas, en gestas contemporáneas. Y bueno, a mí me permite, la verdad, como liberarme un poco de, de desbocar mi imaginación y que esto como que desemboque en un mar, ¿verdad? Como de donde tantos autores antes han también este, desbocado sus imaginaciones. Y para mí eso es, es algo muy liberador, para mí, la, la novela. Claro, claro. Y, y la misma pregunta se la quiero hacer a María porque eh, María escribe un género diferente de literatura y queremos y, y sabemos que puede que sean eh, respuestas similares, pero con sus diferencias sustanciales. Así que María, contanos por qué decidiste escribir eh, poesía, el género. Sí, gracias Rebeca. Bueno, yo eh, soy verdaderamente una gran apasionada de la poesía, eh, como Larissa mencionó ahora sobre... Eh, su caso con la novela, para mí las, la, el, un poema eh, es, es una belleza porque es una estructura muy muy compacta donde tiene que haber una tensión muy muy bien equilibrada y es casi como un, como un golpe o como un impacto muy rápido eh, que bueno, tal vez, tal vez golpe no es la palabra pero es, es, es una, una, un género que suele tener un impacto muy rápido en, en el lector porque muchas veces no son... Bueno, claro, pueden ser textos más extensos, pero en comparación a, a la novela que nos comentaba Larisa ahora, obviamente suelen ser textos más condensados. Y para mí es totalmente apasionante eh, trabajar con, esa, con ese potencial que tiene la poesía y, y esa posibilidad de generar un efecto, de generar emociones. Eh, creo que la poesía también suele ser bastante más abstracta, bastante más, eh, bueno, trata temas mucho más eferos, tal vez, y mucho más eh, abstractos, por, por así decirlo, o más líricos. Y, y eso me apasiona. Yo verdaderamente admiro Muchísimo a Larisa y a cualquier otro escritor que se desarrolle en novela, porque muy honestamente yo no sé si yo sería capaz de mantener la atención en un trabajo de esa extensión, ¿verdad? Es, ya son estructuras más complejas eh, y mucho más... Se, se tiene que sostener por mucho tiempo entonces lo mío es, es como más puntual María pero voy sí. per, bueno, perdón permiso Ay, dale, María. Dale. <risa> okay, okay. nada que ver porque bueno para mí de verdad hay que tener así una valentía increíble para ser para ser poetas porque eh, para hacer poesía porque la poesía para mí es desnudar el alma y, y ex, exponerse así es y todavía en la novela hay no un sesgo pero yo mis respetos a María igual y a todos los poetas porque sí es es algo muy muy muy muy a ver cómo le digo intimidante para mí <risa> Bueno, pero, pero también parte de eso que ustedes nos están hablando es lo que nosotros quisiéramos saber esta tarde. También, ¿cómo, cómo descubrieron esa habilidad específicamente para escribir? ¿Verdad? Más independiente del género, ¿verdad? Eh, que obviamente esta práctica de la escritura las llevó a elegir un género. Pero, ¿cómo, ¿cómo se inicia este, digamos, cómo descubrieron esta habilidad? Eh, tal vez María nos puede contar. Cómo, ¿Cómo fue que ella descubrió que estaba escribiendo poesía y que tenía la capacidad de hacerlo de una forma, eh, bueno, a mi parecer tan excelente como lo, como lo hace? Gracias, gracias, Rebeca. Yo escribí desde que soy pequeña. Eh, yo era una chiquita que andaba con un cuaderno de arriba para abajo. <ríe> me encantaba escribir cuentos, me encantaba escribir eh, todo tipo de cosas. Eh, tengo un recuerdo de que muy pequeña para uno de esos shows de talentos que hacen en las escuelas todo el mundo bailaba y, verdad, tocaba instrumentos y yo decidí leer un poema que yo ah, había hecho sobre. Sí, era so... nunca se me va a olvidar porque es que no sé si aparecerá en algún momento, pero era so... todo sobre el reflejo de la luna en un lago y, y claro, yo daría lo que fuera la verdad por escucharlo porque no sé qué haber escrito a mis siete, ocho años, Increíble. pero eh, <ríe> sí. aparte de eso, en realidad no, no, no puntualizo un solo momento como en el que yo haya dicho quiero escribir, porque yo sí tengo clarísimo el momento en el que decidí que quería estudiar literatura, pero tal vez... Eh, Irónicamente nunca fue pensando con eh, escribir, porque yo juré que iba a ser profesora de literatura y siempre quise trabajar en academia y nunca consideré que me pusiera a escribir poesía yo, ¿verdad? Es, es un poco, o sea, quería estudiarla, quería dar clases, quería trabajar con literatura, pero nunca me imaginé que fuera yo quien estuviera escribiendo. Y, y creo que por cosas de la vida en algún momento me vi en una situación donde sentí una necesidad muy grande de plasmar ciertos momentos que para mí eran importantes y no quería eh, olvidar. Y así es... El móvil es un libro que retrata, no todo. Quiero, y, y me quiero extender mucho en mi respuesta, Tranquila. pero... Si sí quiero eh, puntualizar. Eh, <ríe> sí, no, si sí quiero eh, especificar que muchos de estos poemas nacen de esa necesidad de, de querer dejar plasmado un momento específico, una emoción específica pa, para mí, para poder leerlos después y, y, ¿verdad? Tener como ese registro y. Un montón más son tal vez de cosas que no he vivido, que escuché, que me contaron. Y hay una gran mezcla de personal con, con más impersonal. Mm -hmm. Pero así, así fue el momento de ponerme a escribir. Es <ríe> profundo. Claro. Sí. Y larissa ¿cómo fue tu proceso? Eh, ¿Fue igual desde niña o crees que, que ha sido como un poco después? Tal vez contanos tu, tu experiencia. Eh, en realidad, eh, eso que dijo María, que ella como que nunca se lo cuestionó, digamos, como que estaba ahí, ¿verdad? Eh, eh, así fue también en mi caso. Eh, yo desde muy pequeña era muy imaginativa, digamos, siempre me ha gustado como contar historias inventar cosas. Este, así fue de, de niña. De hecho, mi, mi primer cuento eh, se llama El Chanchito Salvador. Así, no, no les digo ni la edad que <ríe> tengo. Bueno, no, mejor no les digo la que, te, la, que, la que tenía para que ustedes, ¿verdad? Este, eh, lo, yo le conto la historia a mi abuelito. Mi abuelito agarró hojas sueltas blancas, él la escribió, la ilustró, la engrapó y yo coloreé. Entonces, ahí ah. lo tengo, mi, mi posesión más preciada. Pero sí, este hacía sido una cosa que a mí siempre me ha gustado y desde que yo estaba en el cole, yo era de esos que no ponía atención, sino que pasaba así comiendo la ventana y yo, ¿qué pasaría? Por ejemplo, a la clase, eso típico de qué pasaría si se cae el, el, el abanico, ¿a quién le caería? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasaría? Sí, exacto. Entonces, a mí siempre he tenido como eso, ¿verdad? De que me gusta inventar cosas. Y este, a los 14 años, eso sí me acuerdo, fue cuando yo decidí sentarme y escribir un libro. Y de hecho, es un nació de, igual que haría así, como que es como un despertar, como una necesidad de uno de, en ese momento yo estaba leyendo un libro, era una novela para adolescentes, y me acuerdo que me gustó mucho el modo en que estaban retratando a la mujer, y yo, entonces mm. yo dije, no, no, no, no aquí, si esta fuera mi historia, yo lo haría de tal forma, entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, porque no voy a hacerlo mi historia. Entonces ya empecé y, y eso es, ha sido algo que, bueno, la verdad es eso, es como natural, es muy orgánico. Eh, mi familia y mis amigos siempre me han apoyado. Este, mi mamá siempre se ha leído mis historias todas, las, las pésimas, las, las buenas. Ajá, ajá. Y mis amigos siempre, mis, yo tengo un grupo de amigas muy cercanas, ellas este, primaria, secundaria, siempre se sentaban a escuchar lo que yo me inventaba. Entonces, wow. eh, por ahí prueba Sí, Larisa, y tal vez si pudieras añadir algo más eh, a ese inicio del proceso, tal vez aplicarlo un poco al texto que, que, que queremos hablar hoy, que es tu novela, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se inicia ese proceso de, de escritura? ¿Cómo decidiste en algún momento que esto iba a llegar a ser un libro? verdad? Tal vez si nos puedes contar un poquito más como de esa experiencia. Esto con el fin de que la gente vaya descubriendo un poco cómo es ese proceso, ¿verdad? Yo, yo siento que el proceso para cada escritor es diferente, ¿verdad? Porque enfoca, nos enfocamos en cosas diferentes y eh, bueno, siempre hablo de esto, ¿verdad? Y de hecho María lo mencionó también en la entrevista pasada, que eso es como lo bonito de la, plura, la plural, pluralidad, perdón, de las voces, ¿verdad? De nosotros los escritores y las escritoras. Y bueno, para mí el proceso de escribir una novela empieza con un personaje y normalmente se involucra una, una imagen. Una imagen de, eh, normalmente para mí es una mujer, una muchacha, ¿verdad? porque mis protagonistas son eh, siempre mujeres, que está haciendo algo o tiene algo muy distintivo, entonces crea esta imagen en mi cabeza que yo puedo casi que oler, entonces va por ahí de... Yo quiero saber quién es ella, yo quiero saber qué me tiene ella que decir, quiero saber cuál es su historia, en qué mundo está, porque yo también trabajo mucho con fantasía y terror, entonces es como, eh, empieza con eso, con un personaje que me empieza como a, a, a, que me llama la atención y después de eso es un trabajo como detectivesco, de ir, Sentarse, escribir todos los días para averiguar quién es esta persona, eh, cuál es su historia, cuál es su color favorito. Yo le pongo mucho énfasis a los personajes. Eh, para mí, el personaje principal, y en, bueno, en realidad todos los personajes son los que mueven la novela. Uno puede tener una historia, pero... Yo les hago el mapa, yo les hago un esquema, pero al final de cuentas, cuando sé que la historia me está funcionando, es cuando ya veo que el personaje se mueve solito. Él toma su propio camino y eh, eso es lo que a mí más me gusta y también lo que me gusta consumir. Cuando yo leo, me encanta meterme en el personaje y eh, realmente y yo les hago hasta cuestionarios, les hago la carta astral, le veo todo, ¿verdad? Entonces, eh, para mí involucra mucho eso. Claro. Y tal vez si, si María nos puede contar eh, ¿Cómo es su proceso? Ya que el género es diferente y a mí eso me encanta, tenerlas a ustedes dos juntas y poder contrastar las preguntas, ¿verdad? Y poder, y poder evaluar esto, ¿verdad? Tan rico, tan, tan bueno que nos, que nos sale de esta conversación. María, tal vez si nos cuentas de ese proceso que llevas vos. Sí, bueno, yo como mencioné en la primera pregunta, Rebeca, empecé porque había vivido una serie de eventos que habían sido muy importantes para mí y bueno, siendo más específica, eh, fue la muerte de mi papá y cuando empezó a pasar el tiempo, pasó el primer año, pasó el segundo año, eh, por primera vez me, me empecé a dar cuenta de que se me estaban olvidando momentos claves de todo este proceso que para mí eran valiosísimos, entonces dije, no, no puedo permitir esto, o sea, yo quiero guardar esas, esos recuerdos, quiero tener ese lujo de, de detalle, o sea, quiero saber cómo era la temperatura en ese momento, eh, qué estaba viendo, qué era la sensación, cómo, cómo se sentía. Y así nació el primer poema del libro, eh, con esta, estas ganas de, de querer retener algo que se me estaba empezando a olvidar. Claro. Y... Y bueno, eso creo, obviamente eso es muy particular tal vez a, a este libro específico porque ya después fue como que no pude parar de escribir, <ríe> después vinieron poemas de un montón de otros temas y como les dije también al principio después empecé a escribir de cosas que tal vez ni me habían pasado, tal vez me, una amiga me contaba algo por lo que estaba pasando ella y yo decía qué interesante esta dinámica que se está dando entre ella y esta otra persona o o veía una película y decía qué interesante este personaje la manera en que piensa y se siente y entonces empecé a escribir también de, desde puntos de vista que tal vez no eran el propio y ya no se sentía tan personal pero fue muy lindo porque claro cuando uno hace eso no sé si si Larisa Tal vez se identifica un poco con esto o no, pero ella lo mencionó ahora, de que cuando los personajes cobran vida, eso es lo más lindo. Y a mí me pasa con los poemas que, que, claro, si yo quiero escribir un poema desde el punto de vista, por ejemplo, de alguien que está muy bravo, puede ser que yo en ese momento de mi vida no esté pasando por nada que, que suscite esas emociones, pero me obliga, a ponerme en ese lugar, a pensar cómo me he sentido yo cuando me ha pasado algo parecido, cómo se siente ese enojo, por, por, por decir el ejemplo, y eso es lo que empiezo a, a querer plasmar, entonces eh, muchos de mis poemas empiezan como con esa, ese deseo de transmitir algo que ya es difícil de transmitir, pero me encanta el reto y y ya les digo, es como un inventario. Quiero que me quede plasmado para poder leerlos cuando quiera y acordarme <ríe> claro. cómo, cómo se sintió en ese momento o cómo se pudo haber sentido para alguien más. Claro, muchas gracias. Yo creo que, que en sí lo que, lo que eh, obtengo de las dos es que sin duda es un trabajo creativo muy profundo y también un, tra un trabajo eh, que requiere... Eh, mucho, mucha introspección también conocerse a sí misma y luego sacarlo hacia afuera y hay una pregunta que yo tenía aquí planteada para ustedes, pero eh, entre los comentarios, por cierto, que hay muchos comentarios y, y varias preguntas y estamos muy contentos de verdad de, de, de ver la interacción de la gente. Eh, hay una pregunta que es muy similar a la que yo iba a hacerles eh, eh, en este momento y nos la hace, este, hace piedra. Así está registrado. Dice, es usual que los textos de personas jóvenes no sean tomados muy en serio. Si a eso le sumamos ser mujer, ¿cuál sería el consejo para una persona joven que le encanta escribir, pero siempre piensa que no van a tomar en serio su trabajo o que no es lo suficientemente creativo? Entonces, tal vez si pueden como responder esta pregunta a ambas, eh, así como un, un ratito cada una, tal vez si, si inicia Larissa. Si querés te la repito cualquier cosa también. Sí, este, si me desvío más bien me, me dicen ahí, ¿verdad? Porque yo tengo como ¿verdad? escabilarme. Pero sí, sí, es, es usual que no tomen eh, en serio los textos verdad de, de gente joven. Y eh, vamos a ver, cuando yo empecé, eh, yo me enojaba porque no me tomaban en serio. Y después, en, con ese enojo, yo fui canalizándome para tratar de mejorar. Y eso es algo que eh, a mí, la verdad, me ayudó mucho. La crítica, ¿verdad? Este, a, a nadie le gusta que le digan, ¿verdad? Que solo lo, lo, lo basuren, ¿verdad? Por decirlo como así, como... <risa> en palabras. <directamente>, <risa> ¿verdad? Pero a, a mí en realidad, pues, claro, me hizo como... Tragarme todo el orgullo, pero sentarme a, a, a tratar de mejorar poco a poco, ¿verdad? Y eso es con uno, ¿verdad? Eso es porque yo en realidad nunca me había comparado con nadie a, al intentar publicar. Este, no, no me había comparado con nadie, con un hombre, ¿verdad? No me había posicionado yo como mujer en estos espacios. Este, lo que sé es que eh, es, un, es un camino difícil y, y, y lo va a ser siempre, siempre lo ha sido, ¿verdad? Este, eh, pero es ese, yo siento que lo que uno puede sacar, ¿verdad? De esas dificultades, es ese es el... El tratar de uno irse cultivando todos los días, porque eso es, eso es algo que solo uno puede hacer, ¿verdad? Y yo siento que, en general, el, el autor Nobel ya tiene posibilidades reducidas. Ahora, sumemos el ser mujer, ¿verdad? este que es, es feo, pero hay que aceptarlo, ¿verdad? Que no, todavía se, se reduce más, se, se hace más angosto el camino. Entonces, este, sobre todo, dependiendo del género en el que queramos desarrollarnos. Eh, como mujeres latinas se nos dirá que tenemos ciertas historias para contar, y esto también este, hablamos María y yo en la, la entrevista pasada, que se nos, casi que se nos impone ¿verdad? un tipo de historia para contar, ¿verdad? por nuestra posición. Eh, entonces, este, hay géneros que son eminentemente masculinos y hay que reconocer la presencia femenina en ellos, uh -huh. pero que uh -huh. se invisibiliza, por ejemplo, en la ciencia ficción, en el terror, que son dos géneros que a mí me fascinan, uh -huh. y es un género que en realidad no es tan masculino como se piensa, porque la, hay escritoras increíbles, ¿verdad? Como mi escritora favorita, Úrsula Lewin, Fantasía, y que se invisibiliza, nada más se considera un género masculino. Entonces, este, yo estoy que hay que hay que ser valientes, ¿verdad? Hay que ser necias, ¿verdad? para, para que nos, nos tomen en cuenta ¿sí? ¿verdad? Es, es, queda mucho por hacer en ese sentido eh, y hay que a, digamos que hacer limonada, ¿verdad? con los limones que nos dan, porque por ejemplo eh, yo que trabajo mucho con terror eh, la mujer en el terror es algo que Siempre ha sido muy... A ver, la mujer tiene un papel central en el terror siempre, ¿verdad? Pero es como de un sentido muy boyerista. Si vemos a Hitchcock, ¿verdad? Le encantaba hacer este encuadre, ¿verdad? Donde la mujer está sufriendo. Y es que inició como algo muy boyerista. Hay un, hay un, hay un cliché y todo que se llama eh, The Final Girl, que es la, uni, la última sobreviviente que siempre es mujer. Y es porque eh, hay un placer extraño en ver a la mujer sufrir. Entonces, yo siento que hay que tomar eso... Y, y reivindicarlo, tomar ese, y verla, ese... En verla sufrir y ser rescatada también. Porque... Exacto, y ser rescatadas. Entonces hay que tomar ese espacio que nos están dando y eh, hacerlo nuestro. Este, y por eso es que a mí, el terror es mi género favorito y es el que más me gusta hacer. Entonces, este es por eso, porque es como reivindicar nuestro poder, ¿verdad? Es decir, nos quieren ver. Bueno, está bien, aquí estamos. Exacto. Uh -huh. Excelente. Claro. María. Yo, sí, bueno, de mi parte, y tal vez antes de, de contestar la pregunta, nada más, Larisa, quiero agradecerte por tocar este tema, de, de esta dinámica a veces, pues, con, con las mujeres en, bueno, no solo en ciencia ficción o en terror, pero en otros géneros también lo vemos, y, y te encanta, te agradezco porque hayas tocado este tema, porque yo encuentro que al final del día también tiene mucho que ver con el cuerpo femenino porque uh -huh. estas escenas eh, tanto en cine como en literatura usualmente tratan de, o sea, es la cámara o el, la, la, el ojo literario viendo y controlando el cuerpo de la mujer y no el cuerpo de la mujer moviéndose libremente en la escena o en, o en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces nada más me encanta que hayas tocado ese tema, creo que es importantísimo empezar a tomar conciencia cuando consumimos, cuando vemos películas, cuando leemos, que eso es, ha sido una tendencia hasta el momento y, y bueno, por supuesto que ha ido cambiando y queremos que, que cada vez el, el, ver a mujeres más autónomas, más empoderadas y no, no siendo controladas tanto por, por esa mirada masculina o por la cámara en sí, verdad porque es, eso es lo que lo que se hace tradicionalmente, donde el cuerpo se segmenta y, y la mujer queda sin ninguna agencia o sin ninguna, ningún poder de, de re, reivindicarse, ¿verdad? Pero bueno, eh, y respecto a la pregunta, yo le, le diría a cualquier persona que joven o, o no, que, que esté queriendo escribir, que, bueno, por supuesto, que siga adelante pero yo creo que algo muy importante es tal vez como conocer esa voz interna que a veces nos dice que no vale la pena, que no nos van a tomar en cuenta, yo lo entiendo perfectamente porque por supuesto que a mí eso me, me pasó por la cabeza y me seguirá pasando, no, no dudo que me siga pasando aún con este libro ya publicado y creo que eso lo tenemos que entender muy bien porque es muy común, todos siempre vamos a dudar, a decir no me van a poner atención o, o tal vez lo que yo tengo que decir no agrega o, o, o lo que sea y siento que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque, porque bueno, continúen, continúen, sigan escribiendo y, y tírense al agua y vean a ver qué pasa. Es, es Yo creo que lo, lo fundamental a veces es, como dijo Larisa ahora, es hacer ese esfuerzo porque de verdad que no es fácil. Yo eh, me siento demasiado afortunada porque yo, al igual que mencionó Larisa, yo tuve y he tenido eh, personas a mi alrededor que me han apoyado. Eh, y yo honestamente les debo este libro porque yo creo que si no fuera por por mi mamá y por mi abuela y por las personas que en su momento eh, me, me, me dijeron no, no, sigas, o sea, a mí, a, yo, yo, no, yo en realidad no, nunca había considerado muy en serio eso de publicar hasta que, hasta que de verdad me sentaron y me dijeron como no, pero es que es en serio, creo que estos poemas tal vez no son solo para vos, porque como yo los estaba escribiendo solo para mí, eh, y y sí, la verdad que me siento muy afortunada. Tengo que reconocer que yo tuve mucho apoyo de, de parte de, de mi familia y de mis personas cercanas y, y, le, y le diría a cualquier persona que esté escribiendo que ojalá eh, pueda encontrar esa certeza de que lo que él o ella tiene que decir es fundamental. Y bueno, aquí volvemos un poquito... Al, al tema de la mujer que, que Larisa y yo lo tocamos en la entrevista del viernes y es que verdaderamente toda mujer debe de, de saber para sí misma que su voz es absolutamente valiosa y que lo que tiene que decir también uh -huh. y creo que con esa seguridad y esa certeza dentro de nosotros mismos es cuando las cosas verdaderamente llegan a, a cuajar. Yeah. Eh, ahora me toca a mí un poco eh, hacernos del de lente, del zoom y nos vamos a posicionar sobre Larisa vamos a trabajar un poquito encima de tu obra eh, pero antes de eso eh, quiero también retomar dos puntitos que ustedes María y Larisa están retomando de forma coincidente y que tiene que ver obviamente con el día en el que estamos verdad pero antes de eso eh, pregunta una participante nuestra que se llama Gaby Fon Arguello como escritora, ¿cuál es su criterio acerca de la categoría de literatura femenina ella pregunta eso entonces no sé qué respuesta le podríamos dar eh, bueno no, no sé en realidad este eh, bueno no sé si María quería decir algo pero eh, literatura femenina um, a mí no me gusta como que nos encasillen verdad La Sí, es que volvemos como a esto, ¿verdad? De que eh, hay géneros femeninos, hay géneros masculinos, eh, también este, en la entrevista pasada María y yo hablamos de las dicotomías, ¿verdad? Que claro. quedan un poco ¿verdad? obsoletas y que eh, a, al haber un espacio para las mujeres, que nosotras alcemos nuestra voz, eh, ese espacio sí debería ser de, de mujeres para mujeres de mujeres para el mundo pero al momento de que le ponemos la etiqueta eh, siento que es un poco limitante entonces eh, el punto sería nada más como que podamos seguir eh, creando y que no se que se nos se nos no, no se nos compare bueno siempre se nos va a comparar pero que se nos digamos que se nos posicione al, al nivel de los de los autores de los autores, ¿verdad? Como autoras, ¿verdad? Y no, pues, por nuestra condición de ser mujer. Eso es como mi punto de vista. Eh, me, me encanta, me encanta eso que acabas de decir, Larisa, y muy rápidamente, tal vez solo para agregar mis dos centavos con esto. Eh, efectivamente, a ver, yo creo que es, es valiosísimo que en, en la academia, usualmente, ¿verdad? Hay cursos de de literatura hecha por mujeres, de cómo las mujeres han retratado su experiencia de ser mujer a través de sus obras, eh, hay usualmente secciones también sobre el feminismo y la literatura feminista, y todo esto yo lo encuentro de un valor fundamental, y, y es importantísimo hacer esos estudios, pero ¿qué pasa cuando no tomamos a estas obras que también están haciendo eso, verdad? Pero... Pero, a ver, tomémoslas como lo que son, que son parte integral de la literatura. Os, hay, no sé, por decir un, un ejemplo, Shakespeare, que yo sepa, muy pocas veces se ha estudiado desde el lente de qué significaba ser hombre. Eh, las mujeres estamos hablando de un miles de cosas que muchas veces no son estrictamente nuestra condición de mujer. Ojo que es un tema valiosísimo, no quiero no quiero de verdad descreditar eh, el enfoque, la experiencia de la mujer y todo esto, porque sabemos que es un, un, un área que merece ser desarrollada pero no limitemos por favor eh, las obras de las mujeres a esa óptica porque a como están diciendo temas de género o de su experiencia de ser mujer, también están haciendo comentarios eh, o aportes muy importantes sobre un montón de otros temas y, y no debemos tenemos que tener mucho cuidado de no reducir lo que escribe una mujer a, a solo eso, porque es eso y muchas cosas más. Claro. Y este, perdón que intervenga, eh, ver, eh, María y Larisa y, y Alex. Eh, hay un comentario, por cierto, acá de, de Gaby. Eh, dice que algunas editoriales del mundo se han proyectado como productores de literatura femenina incluso algunas librerías segmentan un estante. Con esta categoría, ¿verdad? Y entonces supongo que la pregunta es en forma sarcástica, pero ¿qué es literatura femenina, verdad? Lo mismo que decía María, ¿verdad? ¿Por qué, por qué este, categorizar si tenemos voz en todo lo demás, verdad? Y de, la, y de, forma, y de forma igualitaria. Entonces, eh, muy, muy, muy acertados sus comentarios y muy agradecida de que podamos explorar este tema y sin duda alguna vamos a seguir eh, conversando de esto, de hecho tenemos algunas preguntas al final que queremos dedicar justamente para esto, para poder desarrollar este tema tan importante de lo que estamos hablando hoy. Y, y no quito más tiempo porque queremos también a la vez enfocarnos en el trabajo de ambas y poder recalcar cómo ustedes como mujeres han podido desarrollar trabajos tan importantes como los libros que que nos traen hoy. Y, y le doy el pase a Alex para que continúe con, con las preguntas que tenemos para Larisa, enfocándonos, como decía Alex, un poco más en cada una y poder extraer también mucho, mucha riqueza de esto. Perfecto, Rey, No te preocupes porque yo creo que todo lo que digamos suma, ¿verdad? Claro. En el entendido de que estamos tratando de entender el gran universo que nos transmiten ellas, tanto Larisa como, como María. Exactamente Larisa, acá yo tengo tu texto que ahora te enseñaba y vos empezás el tema con una pregunta casi implícita y dice cómo sobrevivir a una tormenta extranjera. Yo quería preguntarte cómo sobrevivir a esa tormenta y le agregaría, hay, hay tormentas que son extranjeras, que no tienen ninguna nacionalidad o es más bien de repente por la connotación del término extranjera si es una tormenta de extraños o de la otra edad. Entonces, por ahí, que nos ayudes un poco a empezar a leer tu maravilloso libro. Listo. Este, sí, ese, el, el, el libro, ¿verdad? es El título, ¿verdad? Es algo que yo medité por mucho tiempo, ¿verdad? Es como Me le imagino. pongo esto, ¿verdad? Que suena un poco extraño, ¿verdad? ¿Cómo se ve una tormenta extranjera? No es una pregunta como que usted se haga todos los días, ¿verdad? <risa> este, hay como que este, posicionarse ahí como, sí, que es una tormenta? Y efectivamente, bueno... Una tormenta es una, una catástrofe, una crisis, ¿verdad? Eh, para mi personaje central, Amelia, es una, digamos, una catástrofe que tiene que ver tanto con el término ya cuando lo tenemos meteorológico de tormenta, como con la tormenta extranjera. Entonces, por ejemplo, Amelia es un personaje que tiene una enfermedad pul eh, pulmonar cr crónica. Uh -huh. Entonces, por esto, una tormenta, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? Va a hacer estragos en su salud, pero tormenta extranjera eso refiere más que todo a su condición de inmigrante. Su condición de inmigrante venezolana, mujer, en, en Europa. Entonces, este, tiene que ver con esto, ¿verdad? De que todos tenemos nuestras propias tormentas. Esta es la de ella, ¿verdad? Pero Involucra muchísimas cosas. En la novela, de verdad, se refiere a, a, estos, a estas calamidades de, de desamor, de pobreza, de indigencia, de soledad, de sexismo. Entonces, por ahí es como... Eh, donde va, digamos, la pregunta de cómo sobrevivir a una tormenta extranjera, es como un manual de supervivencia, ¿verdad? Para una latina extranjera, ¿verdad? Que está completamente sola en el mundo. Eh, uh -huh. Entonces, por, por ahí va, ¿verdad? Me, gusta, me gustaría nada más como enfatizar que para ellas es tormenta ¿verdad? Pero eh, el sentimiento de estas dificultades creo que es universal. Y eso es lo que me gusta que representa Amelia, verdad, que es eh, estas dificultades que nosotros, verdad, y sobre todo, ella, bueno, ella empieza con una persona, empieza con 17 años, verdad, la novela, verdad. Eh, este, todas estas no, eh, novelas, estas tormentas que ella tiene que pasar para encontrarse a sí misma, verdad, en, es, en el mundo, verdad, que ella se, se ve como lo extraño. Esto también es algo que se hace énfasis en el libro, ¿verdad?, que ella es, es extraña, es eh, extrañera, ¿verdad?, porque ella vive en Italia un, un tiempo, ¿verdad?, Entonces, mm -hmm. todo remite, ¿verdad?, a este carácter extraño, ¿verdad?, de, de no encajar y, bueno, eh, y sobrevivirla, por supuesto. Sí, sí, no, y ampliamente respondiste, porque sí teníamos esa gran duda de cuál tormenta y extranjera, ¿verdad?, porque uno se pone a pensar, la tormenta desde una perspectiva meteorológica, pues de repente no tiene una, un país, ¿verdad? Una nacionalidad, pero de repente sí se vincula, como lo hiciste vos en esta gran novela, eh, de manera tal que la persona, o el personaje principal, mejor dicho, es la que ve a la otra edad como la, como la extraña, ¿verdad? Como la, la persona que está fuera de ella y que de repente le hace una y en todo caso, ¿verdad? Pero en fin, no sigamos hablando mucho del personaje porque si no empezamos a contar la historia. Eh, en relación a, a la siguiente consulta, vos en otras entrevistas hablabas de que vos iniciaste una manera de especie de, de prueba y error, ¿verdad? Entonces la gran pregunta que nos salta es, eh, ¿crees que la literatura de alguna forma nos cuenta de esa prueba y error que el ser humano tiene a lo largo de su vida, eh, siendo, no sé, de morirse a los 30 años, morirse a los 60, morirse a los 80, en cualquier momento que nos toque, ¿crees que la literatura nos lleve como en ese, en ese conflicto de prueba y error? ¿O si más bien esa prueba y error solamente es y meramente le toca solamente a los escritores de literatura y por tanto es un efecto típico de la literatura cuando se escribe? ¿O qué nos cuentas? Eh, bueno, yo no sabría decir realidad si en general eh, la literatura guarda ¿verdad? esto ¿verdad? es muy, muy amplio, pero lo que sí sé es que la literatura que a mí me gusta, y lo que a mí me gusta consumir, y lo que me gusta también crear, tiene que ver con este, eh, con este proceso de prueba y error. Porque eh, esa es la vida, básicamente. Claro. O sea, no vamos siempre a cuesta arriba. Y las historias que a mí, de verdad, se encarnan conmigo, ¿verdad? Que es como eso de me estoy metiendo en el personaje, ¿verdad? Estoy sufriendo con él o con ella. Es cuando realmente eh, eh, evocan, ¿verdad? Esto de de estos altibajos. Y bueno, es, no sé si es porque ya uno como autor, ¿verdad? Uno ya va como desarrollando como un ojo ahí como más crítico. A veces... Y yo creo que María también me va a apoyar en esto, que uno sabe cuándo eso viene de un sentimiento real, así latente, uh -huh. ¿verdad? Que estaba palpitando. A flor de y piel. cuando es, exacto, a flor de piel, a cuando es algo, ¿verdad? Que se usa solamente como, sí, altibajos, ¿verdad? Este, un poco romantizados para que la historia fluya. Y este, no estoy diciendo que el autor tenga que vivir todo, ¿verdad? Lo que, lo que pasa al personaje en la novela, ¿verdad? No, uh -huh. no tiene que sufrirlo en carne propia, necesariamente. Pero eh, cuando algunas... De, de amor, cuando nace de dolor, eh, realmente eso se siente, eso, eso se transmite. Y eso, ¿verdad? Es algo que a mí me encanta, ¿verdad? Cuando lo puedo yo sentir también leyendo un libro. Y trato, ¿verdad? De cuando, cuando uno tiene ese amor, esa emoción, ese dolor, ese miedo, también, como de canalizarlo también en las páginas de uno. ¿Cómo no? Claro. María, ¿vos querías agregarle algo a lo que dijo Larisa? ¿O estás bien? Mm. No, no na, nada más que, claro que coincido con lo que mencionaste sobre, sobre eso de cuando la emoción, eh, bueno, fue lo que mencioné antes, que aunque yo esté escribiendo de algo que tal vez no he pasado o no estoy pasando en el mundo, no me queda más que recurrir a las veces que sí he sentido algo parecido para poder plasmarlo de la, de la manera más, más eh, apropiada posible me toca conectarme con mi propia experiencia, así que eh, sí, de acuerdo. Perfecto, perfecto. Y ahora, Larisa, en términos de tu método, cuando te sentás a escribir, ¿cuáles son los criterios generales que retomas para decidir que vas a escribir una novela? ¿Qué tomas en cuenta que debe contener tu género narrativo? ¿Te pones a pensar en esto? ¿O nada más le das de suelta a escribir y ya? Eh, normalmente, bueno, ya, ya yo desarrollo un patrón, que ciertas, bueno, mis novelas empiezan y creo que ya hablé, bueno, ya hablé bastante de eso, de mis personajes, ¿verdad? Que todo empieza con un personaje, contándome una historia. Entonces, este, básicamente es esto de tener personajes muy, muy definidos, que me gusta que tengan una voz propia. Por ejemplo, yo tenía una novela que, la que empecé a los 14, mi primera novela, yo la empecé, ¿verdad? Con todo este, este cliché del héroe, ¿verdad? En la fantasía y todo, uh -huh. y lo empecé a desarrollar y poco a poco empezó a cobrar vida propia pero no para bien, sino que más bien empezó como a disgustarle a la gente. Y yo, ¿pero por qué? Y me di cuenta que tenía una voz, pues, bueno, estaba definido, ¿verdad? Pero no le tocaba él el, el, el papel protagónico. Y mm. tenía un personaje secundario por ahí, ¿verdad? Que eh, realmente cobró vida, o sea, se apropió de la historia, o sea, era magnético, llamativo, y poco a poco empezó a desplazar a este personaje que yo había dicho que era mi principal. Entonces, este, cuando uno, ya lo dije, pero es que cuando uno tiene un personaje ya como concreto, ya la historia fluye solita, y entonces por eso yo trato de hacerlo siempre eh, muy definidos, muy definidos, pero este, eso no quiere decir que sean... Inmutables, porque todos los personajes tienen que tener un crecimiento y a mí, y a mí me gusta incluso diagramar esa curva, ese crecimiento, ese arco, ese arco que va a tener el personaje y tiene que ser acorde con su personalidad, ¿verdad? No, no salirnos de los bordes, pero no verlos como algo que está escrito en piedra, es como las personas, ¿verdad? Porque hay que abrir ¿verdad? un espacio porque todos podemos madurar, todos podemos cambiar, ¿verdad? Siempre vamos a ser nosotros, pero versiones distintas, tal vez. Pero qué interesante porque entonces desarrollas como una especie de diálogo, ¿verdad? Con esos personajes y yo creo que aprendes de ellos y te vas haciendo con ellos y ellos se van haciendo con vos. Es como un diálogo casi de, ¿qué te digo? Como dibujo animado de repente que empiezan entre ellos a hablar y sale una historia y... Es muy interesante, ¿verdad? Sí, es, es, es un creativo. círculo. Sí, es, es, es completamente, ¿verdad? Que, que yo, al, al, de veras, yo a veces pienso que cobren vida propia, ¿verdad? Y que están ahí hablando claro. entre ellos y, y yo soy nada más el medio. Yo estoy ahí nada más, ¿verdad? Contando sí, lo que sí, están no. haciendo. Sí, sí. Y yo siento que cuando yo ya la historia, eh, que ya me emociono, que yo digo, ok, sí, esto tiene, ¿verdad? Como futuro, es cuando puedo escribir diálogos y no tengo que decir quién está hablando para, para que el lector sepa. Cuando ya, verdad, no pongo acotaciones ni nada de, de quién, sino cuando ya usted sabe, ah, esto lo dijo, esto es la voz de tal, este wow. es de la forma en la que habla este otro. Entonces eh, ahí es cuando yo ya me emociono y ya me pongo como en marcha. Wow. Genial. Este, Larisa, quiero leerte algunos comentarios que son específicamente para vos, este, porque queremos, ¿verdad? Estas son conversaciones para leer y quienes más nos importan que conversen son las personas que nos están viendo, ¿verdad? Aquí estamos generando el tema y quienes están ahí comentando son pieza fundamental de esa conversación. Este, dice Daisy Zamora, Larisa es una inspiración tu novela, qué orgullo ser un CR <ríe> dice es genial escuchar tu emoción y felicidad por tu libro, excelente autora muchas felicidades, gracias por la inspiración excelente esa, ese comentario para vos también dice uh, por aquí me gusta mucho la conceptualización y creación de personajes de Larisa, el proceso creativo que expone los personajes son mi parte favorita cuando me pongo a leer y bueno le invitamos a, a Ligis aquí a que a que a, obtenga tu libro y se ponga a leer tus personajes sí. por supuesto este, también tenemos aquí, dice otro, que interesante en la forma en que Larisa crea los personajes y sus roles, dan muchas ganas de ponerse a escribir. En lo personal me gusta mucho el género novela, la literatura. Y sí, en realidad es muy cierto que las personas que leen viven muchas vidas, y no solo una, como le pasa a los que no leen. Eh, bueno, y yo aparte de los comentarios, quiero, quiero enfocar ahora, eh, verdad poner el foco en el trabajo de María, ¿verdad? Que también hay algunos comentarios para María que quiero leerle ahora y algunas preguntas también para María y eh, en realidad María, quiero decirte ya a nivel personal que eh, la poesía es un género que suele costar leer o suele costar como digerir, diría yo ¿verdad? Eh, hay muchas personas que lo mencionan así, de hecho mm -hmm. en los comentarios tenemos algunas de ellas que, que mencionan esto, pero a nivel personal cuando yo tomé tu libro eh, quiero decirte que que hay partes, no sé cómo decirlo, verdad tal vez es algo de una experiencia muy personal, hay letras, hay, eh, eh, no sé si, si, cómo llamarlo, líneas que han saltado y se han quedado conmigo. Y a mí me ha encantado la experiencia porque eh, como, la, como esta parte de la poesía es difícil de digerir, es precioso encontrar un libro de poesía que te llegue al corazón y con el que te puedes quedar y con el que te puedes decir yo con esto me identifico y con esto me quedo entonces a nivel personal este pues te doy las gracias por escribir esto y hay una pregunta que, que yo tenía para vos pero que vos ya respondiste un poquito pero igual quiero como extenderla y es para quién escribiste tus poemas ahora nos, nos hablaste un poquito de esto pero yo extiendo la pregunta a por qué decidiste mostrarlos verdad porque porque también con la poesía pasa esto puedes guardarlos y dejártelos solo para vos pero hay punto en que vos tuviste que decir, es el momento, tengo que mostrarlos. Ahora, ¿por qué decidiste eso? Bueno, eh, esa es una muy buena pregunta, Rebeca, porque obviamente creo que siempre hay un momento donde uno dice, ¿será que me voy a arrepentir <risa> después cuando esto salga? <risa> Porque claro que claro que hay ciertos poemas que, que para mí son muy personales y entonces, claro. ¿verdad? Siempre está el riesgo de, de sentirse tan expuesto. Uh -huh. Pero bueno, yo decidí eh, que los quería compartir porque, porque pienso que son un testamento a un rango muy grande de emociones eh, y de emociones fuertes. Y eh, creo que como sociedad nosotros muchas veces somos muy tímidos a la hora de hablar de, de este tipo de procesos que en realidad nos pasan a todos. El duelo, el desamor, eh, los enojos, los rencores. Estas son experiencias que, queramos o no admitirlo, todos pasamos por ahí en, en algún momento. Y yo soy eh, de la del pensar que que hay que hablar de las cosas, que sí. todo lo que se calla o se tapa se vuelve más grande uh -huh, uh -huh. Y, y yo la verdad agradezco que siempre sí en una familia y en un entorno donde había que hablar de lo que estuviera pasando y no, no manteníamos secretos porque yo sí creo que, que, que cuando uno guarda algo muchas veces eso más bien cobra más fuerza y, y a veces nos termina eh, perjudicando, entonces al final por eso, por eso decidí, creo que por eso decidí publicarlo y por eso me alegra eh, mucho haberlo publicado porque eh, ojalá le dé una, un espacio y una excusa a, a sus lectores para sentarse a hablar, para, para, para discutir emociones incómodas, para reflexionar solitos o con alguien <ríe> sobre, sobre experiencias vividas o... o o estos, este tipo de procesos que, que, que son duros, pero al final del día tienen una belleza muy intrínseca. Creo creo que yo me estoy acordando de que cuando yo concursé tuve que enviar como un, un, un resumen de la, de la obra y había una línea que siempre, como dijiste vos ahora, me quedó grabada a mí. <ríe> y bueno, no la tengo aquí en este momento, pero era algo como... Que cuando, cuando exploramos estas emociones que a primera vista parecen ser tan chocantes, oscuras, nos terminamos dando cuenta que son parte natural e intrínseca de la, de la experiencia humana y que inclusive ahí podemos, se encuentra, o sea, que la belleza se encuentra cuclillada en el medio de, de este, de lo que puede parecer negativo. Uh -huh. eh, así que... Sí, me encantaría poder desmitificar y que tengamos más conversaciones abiertas y sin juicio sobre, sobre este tipo de emociones. Claro, María, y aparte de conversaciones, yo diría que también leer este tipo de temas dentro de la poesía, hace que nos animemos a escribir y a sacar nuestras propias emociones, ¿verdad? Eh, eh, a plasmarlas, ¿verdad? Y es también como esta motivación a que la gente que nunca ha escrito o nunca, nunca ha probado sacar de esta forma sus emociones lo haga, ¿verdad? Este Es súper es importante utilizar estos medios, esta belleza, este arte, ¿verdad? Que, que también da la literatura. Debe. ¿Algo que...? Sí, Alex. Perdona sí. que te interrumpa porque me encanta lo que estás diciendo. Sin embargo, quiero resaltar algo que dijo eh, María, muy ¿Qué? curioso, y me llama la atención y lo quiero por eso poner sobre la mesa, y es que ella implícitamente dice que la poesía es un diálogo. Entonces, ese diálogo, de alguna forma, tiene que ver con cómo todos te sentís, cómo querés decirle al mundo, cómo te sentís, y quizás la forma como de repente, y ojo que yo no soy tampoco un especialista en el tema de la poesía, pero por eso hago la, la acotación, para ver qué me puedes decir, María. Eh, hago la acotación de que si uno lee poesía y de repente uno que no es un diestro en la poesía, le interesa algún poema, a veces porque ese poema dialogó con vos, ¿verdad? No. ¿Me escucho? Sí, sí, no hay que ser un diestro para, para, para entenderlo, de verdad Perfecto, Por porque no... es que aquí, aquí quería mencionar, y perdón Rebe que me extienda pero viene mucho al, al traste con un comentario que eh, Patricia Sánchez nos hace y dice, hola, la poesía no es mi fuerte, me cuesta entender la mayoría Permítame un momento porque se me pegó Entender la mayoría, supongo que es por lo que me comentan las invitadas, es un despliegue de emoción del autor, de un momento específico en su vida y en su mente, muchas veces son un sinsentido para mí, pero ve que interesante, ahorita que estamos resaltando la palabra dialógica, de alguna forma, no sé si me confirmas o me ayudas como a extender más el concepto, porque dejaste entrever eso y me interesa, la mujer es muy dialógica por lo demás, el masculino de repente a veces se encierra más en sus silencios, en sus temores y en sus miedos y la mujer es un poco más abierta a, a, a dar a entender su mundo. Entonces, no sé si me haces el énfasis ahí o me decís que no, que estoy totalmente equivocado. ¿Qué nos decís? Bueno, primero tal vez a, a tu comentario de, de si tal vez las mujeres son un poco más abiertas. Eh, a ver, por un lado, aquí estamos viendo las consecuencias difíciles de estos estereotipos que tenemos nosotros tan arraigados de lo que es ser un hombre y ser una mujer, porque sí, efectivamente creo que los hombres sufren mucho de esa imposibilidad de expresar las emociones libremente porque tal vez no se considera masculino o se considera uh -huh. débil o un montón de otras cosas que a mí me parece que ya no vienen al caso porque que sencillamente no son la realidad. Eh, Así que, y pero por otro lado, Alex, no sé, porque las mujeres también siempre nos han querido calladas y esto lo estoy repitiendo de lo que dijo Larisa <ríe> en nuestra última entrevista y, y ella tiene toda la razón. También para nosotras agarrar esto y ponerlo en una página y que salga al mundo es verdaderamente un acto de rebeldía porque nuestras emociones usualmente son... Son un drama y un tema hormonal que nadie quiere, nada que ver con eso y nos han muchas veces desacreditado y, y, y, y creo que a la misma vez, eh, por un lado sí, tal vez tenemos un poquito más una licencia a expresar emociones, pero a la misma vez no, porque nunca nos han tomado en serio esas emociones. Uh -huh. Y, y, y entonces bueno para mí el libro eh, es verdaderamente un, una emoción de que es en serio <ríe> eh, y, y a, a esta amiga que, que nos comentaba que le cuesta, eh, le cuesta a veces entender en la poesía yo le recomiendo el libro 100% yo no sé Rebeca si vos lo compartís pero yo encuentro que es, eh, al menos eh, este libro para mí se siente totalmente accesible. Eh, eso yo lo he escuchado de varias personas que me han dicho, mira, yo nunca leía poesía porque me parecía muy oscura o muy densa o muy difícil de entender, y estos son textos que son verdaderamente accesibles, son directos, no, no se usa el lenguaje demasiado denso o demasiado complicado, y eh, para mí eso es fundamental en la poesía porque yo quiero, y a ver yo, me fascinan los autores más crípticos, me encantan no, no quiero eh, tampoco restar valor a eso porque a mí me encantan y me encanta tener que sentarme con un diccionario y me encanta tener que descifrar un poema que no entiendo, pero, pero también me encanta la poesía que es totalmente directa y que no, no pone al lector a a, no, no, a ver un buen poema yo creo que siempre va a tener mucho que desempacar y lo podemos leer muchas veces y vamos a ir capa por capa entendiendo cosas nuevas, pero de verdad yo, yo inspiro a cualquier persona que diga que, que no entiende la poesía o que tal vez usualmente no le gusta leer poesía a darle una oportunidad a este libro porque es muy accesible. Esta poesía es bastante, no sé, usa, usa un lenguaje que, que es... No quiero decir cotidiano, pero, pero es, es sencillo y directo. Claro, en medio de... de es una voz... Para, para acercarnos más a la literatura contemporánea, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo que hace, invitarnos a decir, wow, leí uno, dos, tres, no sé, los que usted quiera leer, porque también eso es, eso es muy rico del género, poder abrirlo en cualquier página, porque eso me gustó hacerlo, no leerlo directo, sino abrirlo en cualquier página y decir, hoy oh, voy a leer su ausencia, por ejemplo, ¿verdad? O puedo irme hasta el final y leer ruptura. Entonces, también acercarnos hacia, hacia este género, ¿verdad? Y que vos seas una voz que nos acerque hacia, hacia la poesía contemporánea y poder, y poder explorar este género como vos decías. Y quiero leerte, por cierto, unos comentarios aquí que dice Gaby. Sí, sí, María. No, más rapidísimo que quería decir que los poetas de hoy tenemos que competir con Facebook, con Instagram, con YouTube. A ver, cualquiera quiere meterse a ver un video en YouTube, yo que escribo poesía me parece más estimulante entrar y ver un video, lo tengo que admitir. Pero por eso les prometo que aquí no van a encontrar nada que tengan que, que golpear y que, que tengan que eh, trabajar porque yo lo tengo presente y la poesía tiene esa, esa belleza que vos acabas de mencionar, que es, que es inmediata. Me puedo sentar, puedo leer un poema en 30 segundos, y yo sí considero súper eh, fuertemente que la poesía de hoy tiene que ser así, porque estamos compitiendo con un montón de otros estímulos que, claro. que son, son muy inmediatos. Claro, y creo que es un reto para todo, para todo el mundo. Para toda la literatura en sí es un reto generalizado y a la vez también creo que, que se enfoca mucho. Ya nos estamos yendo por el otro lado, pero qué importa. dale dale. Siento que es un reto para lo que estamos haciendo justamente aquí ¿verdad? sentarnos, conversar acerca de literatura, tal vez no sea el, el mejor eh, digamos el mejor video que está ahorita transmitiéndose en vivo en YouTube pero intentamos que la gente ame esto que a la vez nosotros amamos ¿verdad? y que genera también este, tanta riqueza a nuestra sociedad y yo quiero leerte también los comentarios acerca de tu libro que están aquí antes de pasar a la siguiente pregunta que es más más enfocada en, en el texto dice Doña Lucía Jiménez, es cierto, son textos sencillos, pero al mismo tiempo tiene profundidad y sentimiento. Solo lean su ausencia para, para una muestra, ¿verdad? Ella ya, ya las leyó. Eh, dice Fon: el libro de María es un guiño para el alma. Me encanta ese, ah, ese comentario. Después aquí, Karina Rodríguez hace un comentario acerca de algo que dijiste. Dice, la belleza se encuentra acutillada sobre lo que puede parecer negativo. Ya me convenció con el libro. Ah, <risa> ah. Ya voy a ir a leerlo. Y algo del libro, este, María, que te queríamos preguntar es por qué elegiste este título, Viento Inmóvil. Es una contradicción. ¿Verdad? Este, justamente. Y queremos saber por qué, ¿verdad? ¿Por qué decidiste ponerle este título? Y, y cómo eso se asocia a, a nuestros lenguajes como ser humano, de que tenemos esas ciertas contradicciones eh, dentro de nosotros. Claro, esa pregunta eh, me encanta porque, al igual que Larisa, <ríe> yo pensé muy bien, ¿verdad? ¿Cómo... cómo ponerle al, al libro. Y eh, Viento Inmóvil a mí me encanta porque, bueno, primero es el título de uno de los poemas y creo que ese poema en particular eh, ilustra muy bien, a, bueno, es una de las posibles interpretaciones de lo que significa Viento Inmóvil. Y Viento Inmóvil puede ser interpretado de una cantidad de, de formas, pero para mí... Eh, para mí engloba muy bien los temas que trata el libro porque este libro está plagado, creo yo, de vacíos y ausencias y estos espacios donde tal vez antes sabía algo o alguien y ya no hay, ya no está. Y, y a mí me interesa mucho eh, este contraste entre, entre lo físico y lo, o lo concreto más bien y lo abstracto entre lo sólido y lo efímero, entre lo permanente y lo, trans, lo, lo efímero también, lo transiente eh, y, y viento inmóvil, como vos acabas de decir, es una dicotomía. Y bueno, cada quien puede interpretar lo que es para ellos viento inmóvil. Eh, pero como les digo, para mí eh, tiene mucho que ver con esa nada, con esa, ese vacío que, que el libro trata de describir y, y me hace gracia porque ese vacío o esa ausencia está casi que en todos los poemas, en casi todos aparece de una forma u otra <ríe> y para mí es un vacío muy, no sé, muy existencial a veces que, que con el que lidiamos todos de una manera u otra. Es cierto, es cierto. María, y hay algo que nos están pidiendo también desde los comentarios del Facebook y es que si puedes leernos este, uno de tus poemas, si podrías, no sé, escoger el que quieras, eh, sea tu favorito o sea el que creas que es apropiado para un día como hoy también, ¿verdad? Este, No sé si tenés algo ahí que nos puedas compartir. Voy a... Marisa, bueno. eh, Mientras María se, se, se busca el libro, Larissa, tal vez si también nos podés compartir, tal vez sea una línea, un párrafo de una parte de tu libro que, que sea tu preferida o, o también que sea apropiada, tal vez para el día de hoy. Tal vez yo sí que no estabas como muy preparada. No, pero... no, no, lo tengo a mano. No, pero puedo buscar no, el buscar. No puedo buscar, yo aquí puedo buscar en lo la tengo, decime cuál página. Ah, no, no, de hecho sí. A ver. Bueno, Andrés, para darle también el espacio a María, ¿verdad? Para que busque su, su poema, nada más yo quería, eh, lo dijo al puro principio, pero algo que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Del trabajo que está haciendo María y siento que, bueno, es muy necesario, es que... Bueno, como yo dije antes, la, la poesía verdad, para mí es, es de valentía, ¿verdad? Porque es que prácticamente trata con sentimientos a flor de piel y precisamente la mujer siempre se le ha minimizado. Bueno, vivimos en un mundo que castiga las sensibilidades, las castiga. Al hombre se le censura, a la mujer se le minimiza, se le minimiza con frases que escuchamos siempre como de... de Seguro anda con la menstruación, ¿verdad? Y no es como que no nos pongamos tal vez más sensibles, pero es que se usa de una forma para minimizar nuestros sentimientos. Entonces, este, volviendo a esto de, de, la, de la rebelión que tenemos que hacer, es esto de, de empezar a, a, a botar sentimientos, ¿verdad? Porque eh, realmente yo siento que es, las sensibilidades ahora son muy castigadas. Entonces, eh, por eso se necesita la, la poesía y, y la poesía, ¿verdad? Este, viniendo de una voz como la de María o, o de otros poetas aquí, ¿verdad? En Costa Rica. Claro, muchas gracias Larisa por tu comentario, sin duda alguna es valiosísimo para lo que estamos construyendo hoy, yo siempre lo veo así, cuando tenemos conversaciones como estas estamos construyendo algo, algo que va a quedar y algo que genera cambios, ya con solo que lo estemos hablando y que lo estemos mencionando. No sé si María, este, ¿estás lista María? Sí, buenísimo. Sí, bueno, no, de verdad que me costó un poquito escoger porque ¿Cuál te decidió, ¿Perdón? ¿Por cuál se decidió? Propiedad privada, que es el último. ¡Wow! Ajá. El último, y, y solo lo escogí, le, voy a ser totalmente honesta, eh, tal vez no es como de mis favoritos o los que me enorgullecen más <risa> hablando de poesía, pero es un poema que, que, que tengo muy cercano al corazón, sobre todo hoy, porque para mí eh, describe... Describe un espacio que todas las mujeres eh, tenemos que proteger y cultivar. Y lo extiendo también pues, a los hombres, porque creo que hombre o mujer siempre debemos de tener estos espacios propios. Pero bueno, claro. por, eso, por eso lo escogí. Claro. <ríe> eh, se llama Propiedad Privada. Y bueno, por si alguien, o Alex, si estás siguiendo, es la página 74. <ríe> El libro lo tiene en Rebe. Ah, bueno, bueno, luego entonces. <ríe> Tengo una casa donde no vive nadie y así me gusta, con las paredes blancas como praderas. El piso es una pista de hielo donde me deslizo como un niño cuando necesito llegar rápido a conclusiones. En esta casa cabe todo y no cabe nada. Es solo mía porque pago los impuestos y así será siempre, le daré mantenimiento, digan lo que digan, no se vende, ni se alquila. Todo es blanco, el piso, las paredes, el techo, el aire que respiro, la luz por la ventana, el viento, que no se atrevan a cantar los pájaros. En los muros desnudos como el hueso, veo todo lo que quiero y me pierdo, me deshago en el espacio, sentada en una esquina me fundo en el concreto, Aquí no hay teléfono. Me esfumo y me hundo muy hondo. El silencio me arrulla como una madre. Me acompaña por mis caminos internos como un perro. Me esfumo y me hundo muy hondo. Dejo que el blanco me invada, que me perfore el pecho y me consuma por dentro. Me entrego sin vacilar, a la nada. Me esfumo y me hundo muy hondo. Ya no me exploro ni siquiera. Me dejo atrás y me olvido. Solo soy parte de este reino. Me esfumo y me hundo muy hondo. Me voy de mi casa blanca. Hasta que suena el teléfono y tengo que ir a recoger a los niños. Pero ahí está mi casa y me espera inmaculada cuando quiera y donde sea. No se admiten visitantes. Gracias, María. De verdad, gracias por compartir tu texto. Eh, yo, bueno, a mí me encanta. No sé. <risa> ha sido muy... Muy precioso, muy inspirador. este eh, Gracias por compartirlo. No sé si Larissa quiere compartir o, o, o lo dejamos para después, tranquila. Cualquier cosa lo hacemos después. Estás, estás con el micrófono apagado. Siempre siempre este eh, primero que todo no Precioso, María muchas gracias verdad y por compartirnos esto hoy verdad hoy de todos los días siento que tenemos que escuchar eso eh, no no tengo es que no tengo el libro a mano verdad este, aquí ya, ya no tengo copias aquí creo que, pero este tengo un diálogo verdad muy muy breve entre mi personaje principal, ¿verdad?, y uno otro de los personajes que eh, me gusta mucho porque es como una retórica, ¿verdad?, bastante fuerte, que hace eh, ella, ¿verdad?, que es Amelia, mi protagonista, que inicialmente es un personaje bastante sumisa. Pero poco a poco, ¿verdad? Va encontrando como su lugar, ¿verdad? Su, su voz, ¿verdad? Empieza como a ella misma como a darse, a darse este espacio protagónico y eh, me gustaría nada más como contextualizar un poquito qué está pasando en la escena. No voy a hacer spoiler de nada, pero eh, en esta escena donde agarré eh, este diálogo es una escena donde ella está hablando con un potencial pretendiente, ¿verdad? Eh, que quien está afianzado ya en la vida, ¿verdad? Tiene una buena profesión, este, y pues la persigue. Y le hace este comentario, ¿verdad? Eh, se llama el, el doctor y Amelia. Entonces, el doctor dice... No, no cambien mis palabras, previo a una discusión que estaban teniendo, pero hay ciertas habilidades que uno tiene que pueden ayudarte, complementarte. Tienen ciertos defectos, hablando de modo histórico y cultural, que harán tu vida aquí un poco complicada. Y responde Amelia, dígame doctor, ¿cuál defecto es el que dice que me obliga a pedir ayuda? ¿El defecto de que sea mujer o el defecto de que no soy blanca? Entonces, este, ahí lo quiero dejar porque quiero que después ustedes se piquen y ver cómo se desenlaza esa discusión, pero... Es algo que ya a mí pues, me parece que es relevante hoy, sobre todo, ¿verdad? El, el no obviar de que hay, hay pesos históricos, ¿verdad? De que no solo la mujer, la mujer per se hoy, sino que es una lucha histórica, es, es una lucha incluso como de, de, de, es de clases, es, es del género, es de, de etnia, entonces es algo que tenemos que tener siempre muy presente. Y bueno, es algo que se toca en el libro, pero ahí, ahí lo dejo. Claro, excelente. Muchas gracias a las dos excelente. por... Por leernos y porque aparte que sus textos nos hacen pensar, nos hacen reflexionar y nos hacen eh, hablar hoy. Y, y quiero contarles que hay muchas personas que están preguntando a dónde conseguir sus libros, ya les estamos poniendo ahí este, los links hacia la editorial de la Universidad de Costa Rica, pueden obtenerlo tanto en la librería como en el link de la página, también en forma digital. Eh, quería como hacer ese paréntesis para entrar a las preguntas de conclusión que este, Alex inicia con una de ellas y quiero dejarlo con ustedes. Claro, eh, yo viera que, María, le cuento que conozco a una muchacha muy jovencita, de la edad más o menos de ustedes, que es compañera de mis sobrinos de familia, ella se llama María Paula Aguilar Arguedas y ella escribe también mucha poesía y nunca se ha animado a escribir, a publicar entonces perdonen ustedes que utilice el espacio para hablar pero es que me parece útil eh, ya de por sí anunciar que detrás de lo que ustedes nos han contado creo que hay mucha gente que quiere seguir escribiendo creo que hay mucha gente que a lo mejor se va a arriesgar a ir un poco más allá entonces un ejemplo es esta muchacha que es una chica muy enamorada de la vida Creo que un poco va por ahí María, eh, eh, le encanta proyectarse, es una mujer muy segura, es una muchacha muy arraigada a sus convicciones. Yo creo que es la mujer un poco que nos, que nos empieza a inspirar a reescribir todos los días, ¿verdad? No solamente escribir per se, como decía Larisa. Eh, resumiendo entonces, en realidad el tema que me decía Rebeca es, eh, chicas, ¿cómo motivar a las mujeres a levantar la voz la voz, perdón, desde su arte específico, como el arte que ustedes han desarrollado de la literatura. Nos referimos, eh, si hay eh, acá personas que nos están viendo que se dedican a pintar y les da terror salir a, a vender un, un cuadro o hacer una exposición, o se dedican a cantar y les da terror que las escuchen, pero cantan divino, eh, que ustedes tal vez nos cuenten cómo hacer para que esa mujer alce la voz, ¿verdad? Y, y, y diga y se proyecte. ¿Cómo, ¿Cómo hacen? ¿Cómo hicieron ustedes? Bueno, eh, tal vez para, para empezar, eh, Alex, yo diría que se apoyen y se, nutre, se nutran, se permeen totalmente de la energía de mujeres que las inspiran. Porque yo tengo mis figuras, son figuras a las que recurro una y otra vez, y son mujeres que, que han sido pilares, que, que cuando las leo, digo, wow, o sea, me, me, me llenan, es, es, no sé, yo, yo a veces siento que los artistas muchas veces lo que hacen es como proyectar su energía, sea cual sea esa, esa energía, a veces es abstracto que, que, que la obra um, transmite, y eh, yo les diría, busquen a, a, a, esos, a esas mujeres que, bueno, gracias a Dios, hay miles, hay, eh, la literatura está llena de, de mujeres admirables e inspiradoras, impresionantes, y para mí eso siempre fue un gran motor, poder leer eh, autoras que, que me impulsan hacia arte y y digo, wow, yo quiero hacer lo que están haciendo <risa> <Qué cariño. risa> eh, y entonces creo que eso, ese sería mi consejo y, y perdón, solo para, para decir, de, decir un par no sé, a mí Joconda Belli ha sido de mis grandes inspiraciones, creo que es una mujer impresionante y lo que es su trabajo me encanta eh, Emily Dickinson también es otra de mis grandes inspiraciones y bueno, Simón de Beauvoir, etcétera. O sea, hay, hay muchas para, para para recurrir. Claro. ¿Qué nos dices, Larita? Eh, en realidad, lo que yo tengo que decir es: eh, es, es muy parecido ahora a lo que le dice María. Eh, Primero que todo, yo siento que ya, ya estamos en un mundo competitivo, ¿verdad? Ya estamos en este mundo que nos va a exigir la perfección, que por ser mujeres tenemos que pelear de verdad más, ¿verdad? Para que validen nuestro trabajo. Entonces, eh, mi mayor consejo es no no centrarse en la competencia, o sea cerrar la vista a eso, pero no dejar de estudiar el espacio en el que nos desarrollamos. Y con eso me refiero, bueno, a, a evitar la comparación no nos comparemos, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su, su forma de pintar, su forma de, de gerenciar una empresa, o sea, entonces no, no nos centremos en, los que, en lo que los demás hacen, ¿verdad? este Ser empáticas eh, entre nosotras, este, va, validen el trabajo que se hace de, de mujeres aquí en Costa Rica, eh, y bueno, yo siento que lo principal es, tenemos que quitarnos esta idea a la cabeza, ¿verdad? De que para surgir tenemos que cerrucharnos el piso. Eh, la, la sororidad es algo que se tiene que fomentar ahorita, ¿verdad? Este, Juntas somos más fuertes porque la, la historia ya nos ha puesto en desventaja, ¿para qué necesitamos estar, verdad, como en, en esta en esta, bueno, el tico dicen que ya se lucha pisos, entonces es como quitarnos ese chip, ¿verdad? Y, y más bien apoyarnos entre nosotros, validar el trabajo, como dije antes y este, si nos piden un consejo, ¿verdad? Darlo, si cualquier persona que les pueda aportar usted algo, eh, tomarlo verdad para uno seguir creciendo y este eh, nutrirse de, de sus amigas de los grupos de, de ya sea de artistas de sus grupos de compañeras de trabajo escuchar sus historias eso es realmente lo que nosotros nos nos, nos hace ver como esa ola ya imparable entonces eh, ese es mi consejo claro lindísimo buenísimo gracias a las dos uh -huh. y para concluir queremos este saber estas son son una parte de lo que ya hemos hablado, son reducidas las posibilidades para las mujeres a la hora de decidir plasmar textos propiamente en un libro publicado, ¿verdad? Ya estamos hablando de la siguiente parte, ¿verdad? Porque podría ser que quisiéramos sacar esa voz y nos quedemos ahí, pero a la hora de publicar, ¿ustedes creen que hay diferencias, que, hay, que están las mismas posibilidades o que todavía tenemos que luchar por más? Es un tema que ya tocamos anteriormente, pero que podemos levantar ahorita este, para terminar. Definitivamente creo que falta. Yo creo que no estamos donde queremos estar todavía, pero también tenemos que reconocer el gran camino que hemos recorrido y cómo eh, grandes mujeres han ido abriendo campo, ¿verdad? Haciendo espacio... Para, para su literatura y para su mensaje y yo quiero volver un poco al, al tema que tocamos al principio de, de la conversación de hoy que es todo este tema de, de la literatura femenina o la literatura por mujeres y nada más quiero enfatizar que los espacios donde, donde se lee específicamente eh, literatura hecha por mujeres o se analiza la literatura hecha por mujeres desde la óptica de, de su experiencia como mujer Quier, o sea, eso es valiosísimo yo quiero aclarar que, que de verdad no quiero eh, que se malentienda de que eso no se tiene que hacer ni muchísimo menos necesitamos esos espacios un espacio como hoy dos, dos escritoras conversando con, con, con ustedes que ha sido lindísimo eso, o sea, se necesita y, y, y nada más, ¿verdad? Con ese cuidado de tomar los mensajes de las mujeres en su integridad, en, en, tam, en ese contexto y también fuera de su contexto de mujer. Eh, y, y entonces yo diría que nos falta mucho por recorrer y, y a la misma vez creo que tenemos que estar pues agradecidas por el camino... Recorrido hasta el momento y arman, armarnos de fuerza y valor para lo que, para lo que sigue. Claro. Sí, eh, igual, complementando lo que dijo María, ¿verdad? Este, nosotras estamos en una época donde nos es mucho más fácil. Eh, el, para el escritor, no, el, igual, como lo dije antes, siempre va a ser difícil el camino a la publicación. Pero, eh, bueno, por ejemplo, yo nunca eh, me puse. Eh, esto de, yo, yo nunca me di cuenta porque nunca me puse a compararme con un hombre en la competencia para publicar y eso en realidad ahora lo veo como una, o sea, fue un privilegio que yo tuve, que no se me puso este obstáculo, ¿verdad? De frente de que, eh, o, o mi familia no me apoyó, me dijo que ese género tal vez no, ¿verdad? Que no, no es este, para las mujeres, o que no tuve que usar un, un seudónimo masculino para publicar, ¿verdad? Esas son cosas que eh, ahora las tomamos, ¿verdad? y como dice, sí, ¿verdad? Este, ya las tengo ahí, pero wow. eh, igual, como dice María, ¿verdad? Reconocer ese camino y, muy importante, abrir canales de comunicación, donde podamos escuchar a otras mujeres que sí han tenido estas dificultades este, puestas en la cara. Entonces, sí. este, así, de esta forma, recono, bueno, reconocemos las dificultades, lo, el camino que nos toca por recorrer y, y abriendo sus canales, ¿verdad? Es algo que también tocamos en la entrevista el viernes pasado, es como vamos a, a surgir y, y, bueno, igual que, como dijo María, ¿verdad? Romper. Estos bordes, estos parámetros, las dicotomías de, de lo que es para la mujer y las dificultades que trae ese camino y lo que no. Entonces, claro, este es... Claro, por supuesto. Muchísimas gracias a las dos por su comentario. Gracias por habernos eh, abierto este tiempo. De, de ustedes dos para estar aquí en conversaciones para leer. Hay comentarios lindísimos aquí, este, agradeciendo su trabajo, agradeciendo este, sus comentarios y lo, que, y lo que ha enriquecido este tiempo. De verdad, muchas gracias a las dos por acompañarnos. Ha sido un tiempo riquísimo. También hay algunas preguntas aquí, eh, chiquititas, que pues no tenemos como el chance de desarrollarlas, pero que sí, es, eh, las invito a las dos para que entren aquí a los comentarios. Sobre todo, María, eh, preguntan por eh, la estructura, como que cuando sabes que es, si ya se ha terminado un poema, ¿verdad? Ese tipo de cosas que son interesantes y que podríamos comentar aquí eh, luego en, en, los, en los comentarios podemos seguir conversando rato, largo y tendido. Eh, de verdad. Yo, muchas no gracias voy Ajá. Yo, yo voy a seguir. Yo feliz de, de contestar <risas> comentarios y más bien yo a mí después me tienen que parar porque empiezo y, y, y, y no paro. Así que sepan que estaré definitivamente en los comentarios respondiendo lo que, lo que esté por ahí. Más bien muy agradecida con el Espacio y, y con el interés. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Larisa, si te querés despedir también. No, eh, de, muchas gracias a María por acompañarnos y a, y a ustedes, a Rebeca, a Alexander, eh, muchas gracias por tenernos aquí hoy. Sí, Larisa, yo feliz, no puedo estar más feliz de tenerte de compañera de entrevistas estos últimos dos días. Así siempre, siempre, sido... sí. Impresión. Ojalá podamos ya después vernos presencial. Sí, sí, según sí. entiendo, no se conocen en persona, ¿verdad? No, <risa> no. Sí, <es risa> no. Tío, sí. Todavía no, pero de verdad, muchas gracias. Es riquísimo tenerlas a las dos y ha sido una conversación lindísima. Este, gracias a toda la gente que se conectó Ha sido algo impresionante De verdad uh -huh. eh, Todos los comentarios, todas las cosas que nos han puesto y, y todo el apoyo de la gente Del Club de Lectura, el apoyo de la gente Del City, de verdad y, y también la gente de la editorial De la Universidad de Costa Rica que están conectados También y que han replicado Nuestra conversación en sus redes sociales Muchas gracias Y Alex, gracias por acompañarnos no, Igualmente a ustedes, yo me siento demasiado eh, orgulloso de tenerlas a ustedes casi en primisa, aunque se nos adelantaron un montón con revistas antes, pero eh, me encantó tenerlas por acá. Para el sistema de bibliotecas es un placer sabernos eh, circuladores, si se puede decir, de la información que ustedes generaron al mundo. Definitivamente ustedes son prismas que nos vienen a iluminar bastante este espacio. Este cielo terrestre, que me gusta a veces llamarlo así, porque de alguna forma ustedes nos vienen a revelar parte de la magia que ustedes eh, tienen. Me gustaría resaltar por último dos palabras o dos frases que dijeron tanto Larisa por un lado como María. María nos decía eh, al principio que a ella lo que le gustaba era escribir una especie de memoria de lo que pasaba. Entonces a mí me gustó mucho lo que, lo que relacionó con eso, porque en definitiva la literatura nos recuerda que somos seres vivos, que vivimos nuestras historias y que aquí estamos, repitiéndolas de alguna forma o produciendo eh, contextos nuevos. Entonces me agradó mucho que dijeras eso, María. Y Larisa hace énfasis muy claramente con que la competencia no tiene que ser desleal, tener que ser una, una competencia complementaria y no verme en el otro como mi competencia de leal, sino a la par. Y eso me gustó mucho. Gracias por lo que decís, Larisa. Gracias por lo que escribís, María. Sigan adelante. Ustedes son geniales, son muy genuinas. Gracias por existir. Cuídense mucho y a seguir adelante. Claro. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Conversaciones para Leer. Y este el día especial 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, definitivamente no pudimos eh, hacerlo mejor, uh -huh. <ríe> estando aquí Importante. con ellas y, y con uh -huh. sus comentarios y sus aportes y sin duda extiendo, este, extiendo esta invitación a más mujeres a levantar su voz, a escribir a plasmar su arte a, a ser grandes y grandiosas desde donde estén ¿Verdad? Y gracias, gracias a todas las mujeres también del CIPDI que este, forjan también una institución eh, tan maravillosa y tan importante para la cultura costarricense y para la sociedad costarricense. Y gracias a la Universidad de Costa Rica por darnos estos espacios y este tiempo. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.